¿Qué tiene que tener un proyecto para ser invertible? Hoy, aquí, no os vamos a dar una fórmula mágica, pero sí os vamos a transmitir la experiencia de seis personas clave con un recorrido en el ámbito de la inversión tremendamente importante. Vamos a poder tener su conocimiento, su experiencia, sus casos de éxito y, ¿por qué no también? Porque a veces las cosas no funcionan de primera mano. Manolo Villalón es presidente de Avan. es una persona que ha estado vinculada al mundo de la inversión toda su carrera profesional, tanto en Family Office como en grandes proyectos de inversión eh, y es actualmente socio de varias empresas, de Cuba Shops, de Global Passwords, eh, está negociando entradas en este mismo momento, me lo ha podido contar. Eh, Manolo, este proyecto en el que estás invirtiendo, eh, ¿cuáles son las claves que te han decidido entrar en él? Este proyecto al que te refieres, que se debió haber firmado ayer y se ha retrasado por los abogados, como siempre ocurre, <risa> fue bastante sencillo. En realidad había un, un equipo muy bueno. La persona que lideraba, una chica bastante joven, yo creo que tenía todo lo que hay que tener para ser... ...y empresario, que luego hablaremos. A la de conocerla ya queríamos Realmente No suele ser Muchas gracias. Esta es una empresa de Granada y ya nos ha dado varias claves. Nos ha hablado de validación del modelo de negocio y de estar en un sector para él estratégico. También está con nosotros Sasha Herich. Eh, Sasha es el director del Vesta. El Vesta es una compañía de private equity suiza que agrupa business angels de este país. Eh, Sasha tiene también una trayectoria muy importante en el mundo de la inversión. Tiene además empresas aquí en, en la costa del sol y a mí me gustaría preguntarle a Sasha ¿Cómo ve el ecosistema emprendedor, en general, la inversión aquí en la costa del sol? ¿Cómo lo ves, Isilja? Con seguridad, es verdad, yo no voy a invertir aquí, pero yo no necesito decir eso en español, porque yo tengo mucho amor por este país. Yo soy agradecido Mi hija es de la ciudad que viene a Málaga, pero creo que hay muchas cosas que me y por lo ahora puede hacer mejor. Empezamos la región, para hacer inversiones para los inversores interesantes en España y por lo en la costa del sol. Sasha eh, nos ha indicado más claves, ¿no? La, la, las cuestiones eh, administrativas o, o de regulación que son tan importantes también para los inversores y teniendo en cuenta los diferentes sectores pueden ser muy relevantes. Eh, también está con nosotros eh, Pedro Bisbal. Pedro Bisbal es el director de Big Bang Angels, es una de las principales redes de España de Business Angels y es una red que además el año pasado fue reconocida como la eh, mejor de España. Tienen una gran trayectoria con muchos proyectos invertidos y él es una persona muy conocedora eh, de, del, ecosistema, del ecosistema inversor. Pedro, ¿cómo se consigue que te nombren la mejor red? Bueno, el, yo podría destacar tres, tres aspectos ¿no? para conseguir, ya no solo la mejor red, ¿no? sino en definitiva, se puede trasladar a otros muchos, muchos ámbitos. Bueno, en primer lugar, el, era la, la, nos hacía falta un motivo, ¿no? una pasión por la, que, por la que trabajar y por la que poder llevar a cabo un desarrollo. En segundo lugar, era eh, buscar un equipo que estuviese alineado con esta, con esta pasión. Es, es imposible que hacerlo solo, era completamente imposible. Y... Bueno, y el tercero, pues tenía que haber un mercado, ¿no? tenía que haber un, un, una evidencia de mercado de que esto podría tener sentido, de que esa pasión que era pues, generar ecosistema de inversión privada en startups, no y en otras palabras, hacer todo lo posible para que inversores y emprendedores se quieran mucho más y mucho mejor, ¿no? es generar todo el, todo el escenario para que esto sea una realidad. Y bueno, y en definitiva era pues, que hubiese una evidencia manifiesta de que esto podía tener sentido ¿no? con la parte de mercado. Entonces, tuvo que ocurrir una, una especie de alineación de los astros porque tuvo que concurrir que los eh, sectores tradicionales de inversión estuviesen todos en manifiesto declive. No había por aquel entonces quien pusiese una rupia en un, en un solar o en una vivienda, no había quien pudiese ser sus, sus ahorros en, eh, en producto financiero. Entonces, los sectores tradicionales de inversión estaban en manifiesto declive. Se abrió una ventana de oportunidad, que era la de invertir en proyectos innovadores en fases incipientes, que es lo que nosotros venimos denominando startups. Y luego, sobre todo, también lo que hubo es bueno, una situación derivada de la crisis que hizo que muchas personas en situación de no muy cómoda laboral eh, contemplasen abandonar sus puestos de trabajo, otros por fuerza, y lo que estamos viendo es una auténtica revolución del emprendimiento en España Siempre ha habido voluntad por emprender y desarrollar, pero quizá ahora un poquito más acusado. De hecho, ya incluso hay alguien que lo tilda de, de burbuja. Yo, en momento, me quedo en la inflamación, no todavía en la vida Y bueno, al final eran pues, estos tres, esos tres aspectos ¿no? que nos permitió compartir el conocimiento con, con esa demanda. También se, se ha dicho de paso, era la pasión por desarrollar, en segunda instancia, un equipo equilibrado y que estuviese alineado con esa pasión, y la tercera, un mercado. Muy bien. Eh, y nos ha hablado de otra cosa, eh, Pedro, ¿no? De ganar dinero. De que esos proyectos en los que invertimos salgan adelante y ganemos dinero con ellos. Muchas gracias. También está con nosotros eh, Pedro Barrio Nuevo. Eh, Pedro Barrio Nuevo es responsable del área económica eh, de, de la sociedad, turismo y planificación de la Diputación de Málaga. Él es un hombre con mucha trayectoria en el ecosistema emprendedor, eh, ha ocupado puestos de responsabilidad en el mismo, en Málaga, y él nos va a dar la perspectiva de las redes impulsadas desde lo público. ¿En qué sois diferentes, Pedro? Bueno, me... eh, en primer lugar yo diría que somos diferentes porque hemos sido pioneros. La, la Diputación de Málaga eh, impulsó la primera red de Business Angels de Andalucía, Málaga Business Angels. En la actualidad, cuando todavía eh, es decir, hicimos un trabajo de, de sensibilización y de formación en, de, de este tipo de, de figura de inversión en, en la provincia y en Andalucía, Actualmente tenemos en la red 70 inversores. Representan un capital y un poder de inversión, eh, un fondo de 50 millones de euros. Y, y un instrumento que está al, al servicio de disposición de los emprendedores y emprendedoras de, de la provincia. Eh, la diferencia es que nosotros eh, lo que trabajamos diariamente es eh, detectar proyectos. Eh, innovadores y viables, detectar inversores que quieran invertir en proyectos eh, empresariales y ponerlos de acuerdo. Sin más, ese es nuestro trabajo diario y ponerme ahora mismo a disposición de, de todos los que quieran participar en esta red, de forma, que es de forma gratuita. Muchas gracias, Pedro. Eh, también está con nosotros Vicente Ortiz. Vicente Ortiz es un empresario eh, abogado, apasionado por la tecnología, eh, una mezcla interesante, es de Marbella eh, y eh, él lleva invirtiendo en startups vinculadas a la tecnología ya muchos años. Eh, es socio de Imultas, eh, de Yoyoki, de BB Dream eh, y además es director del ThinkTech Ronda Mountain. Eh, Vicente, eh, ¿hay dinero en Marbella para startups? Pues la verdad que Marbella eh, tiene unas características particulares, ¿no? Como estaba hablando antes, eh, tenemos grandes directivos mundiales con casa allí. Eh, algunos en activo y, van, van en, y con diferentes casas de otros países del mundo también. Pasan allí grandes, en largas estancias y algunos también retirados. Entre muchos, pues tenemos a eh, banca suiza, ¿no? Tenemos ahí a Credit Suisse, que fue CEO de, de UBS. Tenemos a David Hannah Mayer, que es socio de, de pesos de Amazon. Eh, el, el CEO de Orange eh, y suma y sigue, ¿no? una cantidad de gente también, pasa gente del MIT, de Stanford, que pasa allí tiempo, eh, Javier Santizo también de Telefónica, está por allí, entonces, bueno, son prácticas particulares y lo más curioso sobre todo es que bueno, alguien allí se instala, llega, hay que está jugando al golf, empieza a irse a, a montar el que se va pueda permitir al Fórmula 1 de Ascari y cuando llegan, dos o tres años se aburren, entonces te empiezan a preguntar, Después ¿hay algún producto? ¿alguna cosa en la que invertir? ¿algo bueno? Yo como ejemplo pongo, por ejemplo, mi vecino, ¿no? Mi vecino el, tiene una empresa logística mundial, entre, entre Asia, Estados Unidos, componentes de tecnología, con naves en Rotterdam, y yo voy a ir con las niñas, las tres niñas con la contra. <risa> Hay un día se va a hacer que me dice, eh, Vicente, tú para que algún productito algo de meterías eh, algo diferente, no tiene que ser online, cualquier producto, y yo mira, me parece una tontería, pero en la zona sarquía están poniendo... No, mangos, aguacates, y está. general, ¿no? pues vamos a ir a ver si sí, yo estoy estudiando y vamos a ir a verlo. Vale, lo para allá, eh, le enseñó toda acá en la cadena de distribución, que lo cogían y demás, bueno, alucinante, empezó a, a darle consejos a los superlopes de ahorro de costes, a la gente allí, vamos, entusiasmado, ilusionado, le montó en la misma mañana, decía, mira, en Japón están haciendo una mezcla entre online y offline. Por ejemplo, los jueguecitos del Mario Bros, cada vez que tocas y ganas un premio, si es a lo mejor algo físico, como podría ser una fruta, una piña, o eh, pues te lo pueden mandar a casa. Porque no hacía lo mismo con todo el excedente, veía ahí cajas de excedentes que no usaban que lo podían reconvertir. Pues, ejemplos de eso son muchos, ¿no? Otro socio mío me contaba el otro día que que, que viendo en París en un vuelo con alguien de Marbella, un Estonio, se derramó el zumo encima, <risa> cayendo la chorro, ¿esto qué es? empezó a hablar con él, y le, le dice, bueno, que te diga pues mira, yo llevo temas de redes, en todo, pues veo que era un gigante de esto, y la característica sería muy peculiar, ¿no? cuando normalmente a nosotros se invitan a, a una casa, pues la su botita de vino, compra ir allá, pues ese señor viene a casa con iPhone 6, <risa> y te empieza a regalar entonces, a dilo tu pregunta si me arrolla dinero, a verlo a verlo, a, verlo, a verlo, a verlo Muy bien, pues otras de, otra, otra clave aprovecharlo, de verdad también está con nosotros Paco Sierra. Eh, Paco Sierra es asociado en Active Venture Partners. Es una de las empresas de capital riesgo más importantes de Europa, famosa por haber participado en muchísimas operaciones de compraventa. Y hoy él está aquí para explicarnos ese proceso que lleva a una empresa a pasar de esa primera inversión inicial por parte de los Business Angels a cuando entra el capital riesgo. ¿Es importante, Paco, una estrecha relación entre los Business Angels y el capital riesgo? Sí. Bueno, básicamente, eh, nosotros eh, hacemos rondas de inversión ya bastante grandes, siempre participaciones minoritarias, pero mm, buscando aquellos proyectos que ya tienen un producto en el mercado y un modelo de negocio probado para escalar, para, para, para sobre todo salir al exterior, salir fuera de España y invertir en marketing, invertir en, en actividad comercial y en crecer oficinas eh, fuera de España. Entonces, Muchas veces lo que esperamos es encontrar proyectos en redes de Business Angels que ya tienen un producto que esté funcionando, pero que además han sido bien asesorados ¿no? y, y tienen un equipo sólido, suficientemente bueno como para mmm, o, o para poder aguantar un crecimiento rápido ¿no? y poder gestionar eh, desde aquí mmm, operaciones internacionales. Entonces, siempre nos... Es más... Mmm, acudimos a las redes de Business Angels para que ellos nos aconsejen esos proyectos y nos fiamos de muchos Business Angels conocidos. y Entonces, es el primer punto de validación, básicamente. Sí. Muchas gracias, contactos, relación. Eh, Manolo, ¿era necesario crear la red de Business Angels de Andalucía? En Andalucía ocurrió una cosa. Siempre se habló que había un potencial de conocimiento que se podía convertir no voy a hablar en lo de California-Europa, que eso que suena ya muy raro, pero siempre faltaba construir lo que se llamaba el, el ecosistema emprendedor. Había iniciativas bastante desconexas, pero sobre todo faltaba una cosa, el ahorro privado en Andalucía era casi imposible llevarlo a este tipo de proyectos que se han referido mis, mis compañeros, proyectos innovadores de un cierto riesgo, normalmente con un componente tecnológico muy elevado. Ese fue el motivo de crear la, la asociación, tratar de canalizar ese ahorro. Y esos proyectos habíamos detectado, Pedro lo ha comentado, no diría un boom de emprendimiento, pero si sí que el emprendimiento basado en la innovación ya no era anecdótico. Tampoco diría una generalización, pero sí empezaba a haber proyectos. Y también había gente, capacidad de inversión, y sobre todo con un perfil de riesgo que se iba acercando a lo que esos proyectos necesitaban. Pero no había moneda de que se pusieran en contacto. Eso fue lo que... Pensamos que era una sociedad de inversión, le hemos vuelto muchas cosas y pensamos que una red de tres años era lo más eficiente. Además, tenía que ser una red bastante neutra, no queríamos que estuviera vinculada a ninguna entidad pública ni privada, eh, queríamos que, que fuera lo más aséptica posible, simplemente pusiera en contacto a proyectos de una cierta calidad, con inversores de una cierta calidad, sin que tengamos que invertir, no queda, perdón, sin que tengamos que intervenir en el proyecto, es decir, no recomendamos la inversión, eso es algo que queda para el emprendedor, y para, para el inversor. Y yo creo que, que la en poco más de un año se ha convertido en un actor bastante relevante en el ecosistema de emprendedor. Creo que, de hecho, está eh, teniendo un papel muy destacado en la construcción de ese ecosistema, que es lo que, lo que nos falta en Andalucía, porque las startups son empresas muy particulares. Sin el ecosistema se mueren o al menos no alcanzan un tamaño en esta comunidad, que es lo que necesitamos. Puede que consigamos que nazcan, no pero si tienen que crecer fuera, estamos haciendo un mal negocio. Eso es lo que tratamos, de crear un ecosistema donde estén todos aceleradoras, administraciones públicas, venture capital, eh, los business angels, las universidades, las grandes empresas, es todos esos actores tenemos que aprender a trabajar de una manera coordinada. Creo que nuestra red está haciendo un gran papel, en mi opinión, poniendo en contacto, no solo ya generando inversión, sino poniendo en contacto a todos esos actores que siguen en mi opinión en Andalucía estando demasiado eh, desconectados. Eh, Pedro, ¿se enamoran los business angels de los proyectos? Sí, sí, se enamoran. <risa> se enamoran, y yo diría más, que es que deben enamorarse. Sí que se pueden enamorar y es un riesgo porque también hay auténticos encantadores de serpientes. Las bonitas presentaciones y bonitos extras que lo soportan todo pueden llevar muchas veces a versiones que luego no dan no, no los resultados esperados. Y deberían, deberían se enamoran deberían enamorarse, porque eso significa que al final el business angel, en definitiva, es más allá de la prestación financiera, es la red de contactos, es todo lo que puede aportar. Eso tiene que aportar muchísimo valor al proyecto empresarial y tiene que, enamorar, tiene que enamorarle, porque si no pasa por ser un mero socio financiero que no aportará mucho valor a la propia compañía. Lo que sí que es recomendable es eh, definir una correcta filosofía de inversión para que estos enamoramientos o estos calentones iniciales no vayan a mayores. Entonces, definiendo una correcta filosofía de inversión, sabe el inversor en qué proyectos se puede enamorar y en cuáles no. Proyectos de biotecnología que muchas veces no están dentro de los parámetros de inversión de muchos inversores porque desconocen cómo invertir en biotecnología, hay veces que emprendedores son capaces de, de enamorar eh, al inversor privado. Entonces, esto hay que tenerlo muy, muy claro. ¿sí? La pertinencia la biotecnología no está dentro de tu perfil. Por mucho que te enamore, el, el emprendedor no sería un buen, buen escenario para invertir, a no ser, evidentemente, que lo hagas en conversión con otras personas que se necesiten conocimiento. Esta es la de Manueletti, esto aplica a los inversores: si no sabes historiar, pues, no, no, no, no te invitas. te vas a meter, hazlo en compañía. Bien, otra, otra cuestión clave que surge: ¿no? la importancia de las emociones en la toma de decisiones de los de los mismos ángeles de los inversores. Eh, Pedro Barrio Nuevo esta vez, eh, ¿habéis constituido un instrumento o un fondo de capital riesgo? ¿Qué esperáis de eso? Nosotros constituimos la sociedad de capital riesgo antes de la Y nos dimos cuenta que yo era consejero de la sociedad que durante un año no aprobamos una, ninguna operación, un <risa> comité de riesgo que lo conformaba la persona de Unicaja, otra de mar otra de la de la Cámara de Comercio, gente del de, de mundo empresarial, y siempre le poníamos una pega de alguna de Y las pegas eran, pues, lo que hemos hablado aquí, era escalable, siempre un, y muchas de ellas era falta de experiencia del equipo gerencial, eh, falta de conocimiento del mercado, entonces fue cuando ...decidimos que sería importante... Eh, ...constituir una red de business owners... ...es decir, la diputación, porque era aportar... ...y poner en, en valor en esta provincia... ...ese capital inteligente, algo que además de... Eh, ...aportar financiación, pues aportar a la experiencia... A ...los conocimientos. La, tener los dos instrumentos nos ha, nos ha servido de mucho. ¿eh? Y sirve de mucho porque... Las relaciones que se pueden establecer entre un son mucho más estables cuando son a tres que cuando son a dos. ¿sí? El control de la sociedad también es mucho más interesante cuando hay tres que cuando hay dos. Eso nos va a muy bien. Bien, lo importante de tener ese itinerario de inversión bien definido. Vicente, ¿en qué tipo de proyectos te gusta invertir? ¿En qué tipo de proyectos has invertido? Porque tienes una trayectoria importante. Dentro de en mi portfolio, eh... Online, no, no son de tecnología. Eh, estoy, en eh, estoy en salud, estoy en salud, estoy en tema de eh, energía, en temas de, de, de dating también. Lo que dice dating lo que es? Amor aquí. Match, para tú, ¿no? Tinder, sí. seguro que sabéis, ¿no? Algunos usuarios de esta red, ¿sí? A nadie se usuario <risa> a esta nadie se da moral, pero conozco, pero yo nunca he entrado en. Pues eh, son sectores un poco los que estoy ahora, y, y bueno, eh, como ejemplo, me encuentro cómodo en sectores que conozco. Eh, por ejemplo, dating, no lo conozco, yo me llevo un emprendedor con una idea, eh, entonces, mira, he visto que eres un portfolio de empresas de dating, tengo algo que va a ayudar a mejorar esto. ¿no es de no una banda, yeah. sí. una banda con sensores, está el Watch, también de Apple lo podrá tener. Pero si yo entre una fiesta, una fiesta a nivel, me gustaría encontrar gente del mismo estatus, y puedes <tose> de LinkedIn, <tose> y, es interesante. Entonces, luego, en lo que es el análisis de la compañía, me es más cómodo, me es más cómodo eh, saber, es un sector que conozco, eh. sé perfectamente cuánto a los usuarios usuario en dating, sé lo que suele gastar, sé lo que cuesta adquirirlo. Entonces, eh, sí, tengo un portfolio diferente, pero me encuentro cómodo invirtiendo lo que conozco. Muchas gracias. Eh, yo no me resisto de preguntarle a Paco Sierra, eh, que, que como os he comentado antes, es asociado en, en Active Venture Partners, eh, por preguntarle por, por las últimas operaciones eh, que, que han sido tan exitosas. Active además tiene una inversión de 74 millones de euros empresas bueno, es decir, estamos hablando de una cosa significativa. Cuéntanos, eh, eh, ¿qué, ha pasado, ¿qué ha pasado con Pactin o con Ticket, Cuéntanos, ¿cómo traducimos éxito? ¿Qué ha pasado con estas compañías? ¿Cómo aprendemos estos casos? Bueno, bueno evidentemente ya, ya se ha incidido mucho en el tema del equipo, ¿no? Eh, nosotros invertimos en compañías que son disruptivas y cuando hablamos de disruptivas, eh, Evidentemente hablamos de compañías que sean innovadoras, pero va mucho más allá porque una compañía innovadora es fácilmente replicable y al final ser el primero no quiere decir que vayas a hacer nada. Vamos, Facebook no fue el primero, Google no fue el primero, así que el tema es que tengas una ventaja competitiva que sea poco, poco replicable. Y estos dos casos son dos de nuestras compañías que han crecido más. Y una de ellas es un concepto muy sencillo, es simplemente un comparador de precios, de paquetería y mensajería. Es como un e-dream, para vuelos, para paquetes. Es bueno, esto es súper sencillo de ver. Conectas con cada página web y ves todos los precios y pues. Pero curiosamente, ellos consiguieron acuerdos con todos los distintos distribuidores a unos precios muy malos. ¿Cómo lo han conseguido hoy? Esto no, no es tan fácil. No es tan fácil. Entonces, claro, empiezas a ver que tienes algo que no es replicable y que está creciendo muy rápido. Y bueno, eh, para mí, en, en cuestiones. Ha tenido bastante éxito porque, al igual que los business buscan a fondos para que inviertan ¿no? y que la compañía crezca, aquí nosotros también buscamos a fondos internacionales ¿no? y que nos inviertan ondas aún más grandes, eh, de más de 10 millones, eh, fondos americanos. ¿no? Y para que una de ellas, que los dos que entran en Europa, han otro fondo americano, que ha sido la primera que inventó en España, es esta Y en el caso de Tigris, ha eh, pasado lo contrario, es curioso porque. También tenía una ventaja competitiva, que eh, era un, un marketing tremendamente eficiente. Ellos lo que hacen es, eh, me de entrada solamente. Es una plataforma donde si tú tienes una entrada a un evento que no puedes asistir, te lo pones ahí y a un precio que tú pongas, se compra. Y finalmente también es muy sencillo y traer Es muy fácil, ¿no? Es vender y comprar, es como un eBay, eso se puede hacer en mil plataformas. Pero lo que tienes es un sistema de validación, con el cual sabes que no va a haber fraude, que es muy eficiente. También hay también tener un sistema de captación para que la gente venga a visitar la plataforma y confíe en ella. Y entonces ha escalado tremendamente rápido en muchos países. Y ellos lo que han hecho muy muy bien es que nosotros hemos estado dos años persiguiéndoles para invertir en la compañía. Pues que al principio era una valoración mmm, pequeña. Hemos acabado bueno, invirtiendo una valoración cinco veces más alta de la que nos hubiera gustado invertir, pero aún así hemos acabado invirtiendo porque vivíamos cada año que hacía más. entonces eh, lo que han hecho tremendamente bien es que ellos iban a sus mismos angels y les decían oye mira que es que tenemos este fondo de inversión pero no, no creo que sea el momento del fondo porque no invertir vosotros a su valoración a ver si no nos ponen las condiciones tan duras ¿verdad? y así una tras otra claro cada año es, oye, jugaban con el juego de, de tengo esta oferta tengo esta otra ¿no? y, y, la, y jugaban a eso entonces bueno hay que hay que saber hacer eso ¿verdad? es un buen consejo para cualquier emprendedor aprovechar todas las ofertas para saber negociar, ¿no?, en resumen, saber negociar. Muchas gracias, eh, Paco. Eh, Manolo, tienes una gran experiencia con tu y en grandes inversiones. ¿Cuáles son las primeras, las, las diferencias eh, más importantes, más significativas que encuentras entre lo que son grandes proyectos, grandes inversiones, o una inversión en una la startup? Las diferencias son casi todas, en realidad y pronto se, se ocurren dos. La valoración, lógicamente, siempre, te, siempre te tienes que valorar para ver si tú, por no, perfil, es mayor que lo que tienes que pagar por aquí. en el caso de las extrañas, ya lo comentamos por mañana, tener elementos objetivos de valoración o consensuar que tienes que valorar es enormemente complicado, de hecho, casi no se puede hablar nunca de valoración, se habla de precio este es el precio el sitio, también, si tú también, no, no ni siquiera, no hay ni siquiera un consenso sobre valoración. En el caso de las grandes empresas, normalmente tienen un track record o operan en sectores más maduros, sin este crecimiento. hay herramientas para valorarlas de una manera más o menos eh, adecuada. Luego el proceso de, eh, de análisis, en el caso de una gran inversión, normalmente analizas el proyecto, normalmente no es un proyecto, normalmente es una, es una empresa, y en el caso de una startup, casi el proyecto o la empresa es lo que menos te importa lo que analizas es el equipo y, y el mercado, ¿no? Yo, yo creo que es una diferencia fundamental. De hecho, el concepto de due diligence casi no tiene sentido en las, las startups, ¿no? También el proceso todo es mucho más rápido, normalmente no intervienen los bancos, es todo, más, es todo más ágil. Ocurre también que, que en el caso de invertir en una empresa que está funcionando, y el que es ya eh, contrastado, es decir, una empresa con un producto, un servicio y los recursos para en el mercado ese producto o ese servicio. En el caso de las startups inviertes en empresas que ni siquiera tienen en ese momento los recursos técnicos, humanos y financieros para poner su producto en el mercado. Es decir, la incertidumbre es, es máxima. ¿Aquí se traduce o, o, o cómo se cubre esa, esa incertidumbre? Pues lógicamente exiges unos, una potencialidad a este tipo de empresas muy, muy, muy superior. que alguna a lo mejor se estandariza, pero Empresas que puedan multiplicar la valoración por 10 o por 12 en 4 o 5 años, tampoco parece absolutamente atractivo, quizás. Incluso se buscan potencialidades mayores, porque el riesgo es, es elevadísimo, ¿no? Está aquí Paco, en el caso del capital riesgo, que invierten con certidumbre más elevada, pero en el caso de BusinessAge asumimos tasas de fracasos del 60, 70, 80, hasta el 90%. Y aún así, la media se si obtienen rentabilidades muy adecuadas. Esto quiere decir que algunas de tus inversiones tienen que multiplicar por muchísimo, con lo cual a todas ellas les tienes que pedir unos múltiplos elevadísimos que recompensen ese riesgo. ¿no? A mí personalmente me parece, yo que vengo de ese, de ese mundo, el de la startup me parece mucho más apasionante, porque además siempre puedes aportar algo más a esa inversión. Cuando yo que soy una empresa de Capital de invierte en una, en una compañía, el valor que le puedes aportar es muy limitado. Cuando un mille de años invierte en una, en una compañía, no digo que te conviertes casi en el padre de los emprendedores, pero siempre tienes esa vinculación de, de ver cómo están, cómo se encuentran, qué les puedo aportar, o sea que normalmente es satisfactorio, te sientes mucho más parte, es una sensación de creación de valor es mayor. Yo, desde luego, estoy mucho más feliz ahora en este entorno ya veremos cómo cómo le van a mis finanzas, pero estoy mucho más feliz en este entorno que en el entorno del que vengo. Bueno, las facturas hay que pagarlas, así que ya tiene desde un año. Eh, Pedro Bisbal, tenéis más de 60 proyectos invertidos por vuestros socios. ¿Cuáles son las características comunes de esos proyectos? Bueno, cada proyecto tiene su particularidad, ¿no? pero al final, si pues, que resumir, yo lo dejaría en tres, tres factores que son, son diferenciales, y lo que hacen que los inversores en las se Vamos a insistir sobre lo que hemos estado hablando durante todo, todo el transcurso de la empresa. Bueno, vamos, vamos, vamos, a recapitular, el primero, sin duda alguna, es, es la persona. Es que todos los proyectos en los que se toma participación existen. Tiene que existir el equipo. El equipo tiene que estar alineado. Tiene que tener compromiso a tres años. Tiene que tener compromiso laboral. La dedicación a tiempo completo. Es Esto de los emprendedores a tiempo parcial nos gustar, no nos termina de gustar. Estamos dedicados a un cuerpo y alma o es muy difícil. ¿sabes? El segundo es un compromiso eh, económico, es que los emprendedores pues tienen que poner pasta en los proyectos, cuanto más pasta pongan, más credibilidad están generando, esta estructura forma parte de una escalera de credibilidad, conforme ¿eh? bueno, incorporando a nuevos operadores al proyecto, van a generar más operadores de capital, lo que va haciendo es generar más credibilidad por el camino, con lo cual el hecho de que el emprendedor arranque ¿no? las famosas 3S, que son la de familiares, eh, amigos y aquellos locos que seamos capaces de, de incorporar nuestro proyecto pues tantísimo, tantísimo mejor. De todas formas, las tres veces las estoy reconvirtiendo a foco, foco, foco. El emprendedor muchas veces eh, se pierde y lo que tenemos que hacer es no perder el foco y con esto enlazo con la segunda parte, de ¿no? nuestra existencia del mercado. El mercado en Australia, tremendamente segmentado los momentos iniciales, que tenga el foco muy definido en el caso del mercado. Las tasas de crecimiento importantes. El que esté más o menos atomizado, el que haya más o menos competencia, pues bueno, tendrá mucho que ver con la, con la propuesta de evaluar ese aspecto diferencial. Y luego la tercera, la tercera parte es, eh, bueno, lo que comentaba antes, ¿no? que el, el equipo, ese mercado, que haya un modelo de negocio en tiene que funcionar razonablemente bien, pero no es determinante. Lo que tiene que haber es un modelo de negocio que permita que el proyecto tenga esa escalabilidad, que tenga un modelo que sea disruptivo. Ya sea la innovación en producto, ya sea la, la, la innovación en el modelo de negocio, pero en definitiva que tenga ese aspecto, que sea algo diferencial, que le pueda permitir crecer en el mercado. Estamos viendo empresas que, sin ser eh, grandes eh, productos sensacionales, están teniendo su cuerpo en el mercado y es porque muchas veces lo que están haciendo es darle a la vuelta y un modelo de innovación, y tener sobre todo una ejecución que es excepcional. Muchas gracias. Vamos a ir concluyendo. ¿Qué debe tener un proyecto para ser invertible con tres palabras? Sasha, ¿qué opinas? Ya, me devolvete. Yo creo que el entusiasmo es muy importante, porque hemos hablado de la innovación y de la modernidad. Bueno, por tratar de no repetir lo mismo, contrastación o validación de las hipótesis, es decir, que todos los numeritos que se paga en el Excel hayamos avanzado algo en contrastarlo, ya sabemos que no hay. Estamos dispuestos a subir un acercito en pero no todo en septiembre. Y algo que me extraña que no haya salido también, que es una valoración eh, razonable, que es otra cosa que yo creo que es fundamental, o si sea, el equipo es, es bueno, más o menos las hipótesis están validadas, pero la valoración entendemos que no guarda relación con ese equipo y esas hipótesis y tampoco se producirá seguramente en la, en la operación. Muchísimas gracias a los seis, ha sido un placer teneros hoy aquí. Eh, han venido desde Zúrich, Sevilla. Valencia, eh, Barcelona, Málaga, Marbella eh, y han compartido con todos nosotros su experiencia.